¿Las naves están listas? Los crisis están listos, al igual que el auditorio. Gran Edicto, esto es... Sin precedentes. Los Eternos deben ser contenidos. Informaré al criterio para proceder. ¿Creen que estamos aquí para ayudar? No importa. Hoy haremos lo que sea necesario para mantener el orden y preservar nuestra verdad. El tiempo olvidará que alguna vez existieron. El tiempo no es un constructo que podamos controlar. Y no podemos permitir que sea de ellos. Si el Halo no puede acabar, Presionarlos. Cuando termine, los ingenieros estarán ocupados. Revelaremos sus secretos. Me temo que no puedo hacer esto sola. No estarás solo. El criterio dio la orden. Se desplegó un sesgo ofensivo.